Hola, mi nombre es Ivanova, mi esposa Carlos y mi pequeño Emilio. Eh, nosotros conocimos a Gema y por ella al doctor Raúl Chamomé. Eh, es una experiencia maravillosa. Estamos ya en los momentos de la, de la operación, el doctor ya lo ha revisado. Nos ha indicado que todo ha salido con éxito y estamos muy felices por eso. Toca tener un reposo, un descanso prácticamente agradecida con Dios por todo esto esto fabuloso que nos ha pasado eh, conocí a Gemma y ella fue quien me dio quien me ayudó con el con el doctor eh, el doctor es una persona muy humana, muy amable eh, calidad de persona que nos, nos ha, ha dado la mano al 100% con